hacer una próxima entrevista, ya lo tenemos conectado del otro lado a Juane él es productor y creador, nada más y nada menos DJ y también, Ay. de la fiesta Bred. Hola, bienvenido vos. Juane ¿Cómo estás? Qué, Qué lindo tal? tenerte por acá, un gusto Sabemos bien que muy bienvenido. pronto van a estar viniendo a Mendoza y bueno, no queríamos dejar eh, de entrevistarlos para conocer un poquito cómo se viene esta nueva edición de La Brella acá en la provincia Bien, sí, muchas gracias, muchas gracias. Eh, sí, vamos a estar yendo el 25 de junio, o sea, ahora a fin de mes. Uh -huh. este Ya hemos estado por allá varias eh. veces, eh. pero bueno, cada vez eh, que vamos, la verdad, eh, bueno, siempre es como una cosa nueva y, y lo fuimos haciendo en lugares distintos, así que cada edición es como... Una qué nueva especial. aventura. Juan, ¿y qué dimensión que ha tomado la fiesta? Me imagino que ustedes no lo deben poder creer de algo chiquitito que arrancó como un proyecto de amigos, a viajar por todo el mundo, a llevarla a lugares donde ni siquiera se habla, ¿no? El idioma de la música que pasan ustedes, que es el español, el reggaetón, bien nuestro, bien latino, sonando en lugares como Japón, ¿no? sin nada que ver, pero es lo que genera la brez que ahora está en todo el mundo. Sí, no, la verdad es que es una locura, es una locura total. <coughs> O sea, cuando arrancamos, eh, que fue allá por 2016, sí. eh, nada más la idea era como a tener un espacio que nos gustara la música, que nos gustara el ambiente, que todo el mundo fuese bienvenido uh -huh. y como que no como no lo encontrábamos, lo, lo, lo armamos, digamos. Y, claro. y de ahí empezó, empezó a crecer y, y se fue dando como un poco de manera natural y otro poco porque le fuimos metiendo, pero... Claro pero la verdad que sí, es increíble, es increíble, y, y es loco que haber encontrado como una suerte de fórmula, como que a través de la música y, <risa> y la fórmula, de... Qué buena onda. y claro, como que nosotros, bueno, primero la, la, la música, la manera de, de pasar la música, de poner un poquito de reggaetón, un poquito de pop, un clásico, uh -huh. un hip hop, una electrónica, así toda una mezclita, eh, que de golpe apela a, a veces a las emociones, a la nostalgia, a lo más nuevo, como, es, como un, así un viaje. Y después también eh, la manera de recibir a las personas, de, de que se sientan bienvenidas desde el primer momento, de uh -huh. que no las discriminen, de recibirlas con caramelitos, con glitter, darles heladitos. Como que todo el mundo se sienta se siente importante, se sienta bienvenido y sienta que queremos que esté ahí y que oh, la pase buenísimo. bien. Bueno, ¿tenés alguna edición? Como que eso funcionó. Totalmente. ¿Tenés alguna edición de todas las que hicieron a colación de lo que comentaba Clary, que ya es algo mundial, es algo masivo? ¿Te digas, bueno, esta edición en Japón o en tal lugar, la verdad que fue especial, es memorable, por cómo vibra el público, por cómo se sintió? Mirá, a mí personalmente, una de las que más me movió fue una de las primeras fechas que hicimos internacionales en 2019, o sea, pre-pandemia. Eh, otra, como otra realidad sí. eh, Que viajamos a Ecuador A una ciudad que se llama Cuenca Que yo ni siquiera conocía la ciudad Cuando viajamos eh, Y fui ahí con, con Brother Que es otro de los DJs Hicimos una fiesta para mil personas Ya no podíamos buscar la cantidad de gente y, y ahí nos dimos cuenta que funcionaba todo lo que hacíamos acá Y que la gente bailaba los temas Cantaba los temas, saltaba todos los temas Y ahí fue como una de las veces Que dijimos como ¡Wow! Fue como una claro. epifanía y de decir, bueno, si funciona acá en Ecuador a 5.000 kilómetros, no sé, hay que ver hasta dónde, <risa> <risa> hasta dónde podemos ya, llegar y bueno... Con los años hasta en Tokio funcionó o sea una locura. Es la fiesta que eligen los famosos sí, Decíamos hace un ratito cuando Adelantábamos la nota es Porque así. vemos figuras eh, indistintamente el país De donde la están realizando Que se suman a, a la celebración de la Breche Figuras muy importantes además como Rosalía Todos los reguetoneros recopados sí, Están es ahí en la Breche espósito. Bueno las divas de Argentina también Tini, Lali Todos eligen la Breche para salir a pasarla bien Con sus amigos Sí, eso fue muy loco también porque se fue dando también de manera como muy natural, uh -huh. eh, acá empezamos a generar un espacio en lo que sería como en el escenario, en el backstage o en camerines, donde podían venir amigos o quien sea y de golpe empezar a venir personalidades. Públicas, lo que fuera, famosos, y les gustaba, se sentían cómodos porque por ahí no estaban tan expuestos, si, pero uh -huh. si querían sí, podían estar más expuestos o no, como que podían elegir el nivel de exposición uh -huh. que tenían y los tratábamos bien. Y también fue como algo que naturalmente se fue dando que se fuese replicando eso en otros lugares que íbamos. Y bueno, ya después por, por ahí, por la magnitud que toma, también es como que cuando vamos a alguna ciudad o algo, se corre la bola y... Quiere ir a conocer la uh -huh. fiesta. Seguro eh, claro. Pero bueno, por, perdón, ayer pasó algo muy increíble también. Eh, hace un mes y pico vino Osuna a la wow, en Miami. Wow. Es un montón. Eh, y se conocieron con Tiago de acá y ayer lanzaron un tema. Lanzaron claro. Mirá lo que genera eh, la fiesta, que, que genera esos nexos tan copados. Eh, y que mencionan a la fiesta. Y dice Osuna, oh, la conocí en una brecha bailando un oh, la locura. Ah, ¿Sabe locura? ¿Qué significa es o sea, es o sea, eso? Además, es que Osuna nos menciona una canción. Por eso, ¿qué significa eso para vos, que hayas llegado tan lejos que te nombren una canción? Porque imagino que cuando lo crearon, como decía recién, nunca se imaginaron esa repercusión. No, no, es que ya no es como, es, es como que se ya no se... Se las manos. Después, <risa> la, se fue el... No se sé, sabe, o sea, como que ya no entendemos qué, a qué, qué se puede... ¿Hasta dónde se puede aspirar? Qué se, porque ya es todo como una locura y, y es eso. Es como que nos, nos recontra enorgullece haber llegado tan lejos y a la vez eh, nada, como que tampoco teníamos en sí ninguna una expectativa. Ya es que estas cosas ni siquiera puedes tenerlas como expectativa porque... No estaba ni en el sueño de nadie que pasara. Eh, entonces, nada, es como todo muy muy loco ya. Eh, Juane, recién dijiste sí. que bueno una de tus preferidas o de las más que más te acordás es cuando viajaron allá a Ecuador, cuando en la fiesta, pero dijiste que fue antes de la pandemia, pasó la pandemia, que bueno, para el rubro artístico también fue muy golpeado. ¿Qué proceso de aprendizaje te quedó? ¿O la fiesta se vio afectada? ¿Cambió en algo? ¿Es una brecha distinta? Y bueno... Ahí en la, eh, cuando arrancó la pandemia tuvimos que cancelar todos los eventos que uh -huh. teníamos en Argentina y ya teníamos pensado viajar por Latinoamérica y todo, bueno, tuvimos que cancelar todo y arrancamos con La Brecha en casita que fue un formato virtual. Se de conectaron acuerdo. millones de sí, personas, sí, sí. era una locura. Claro, que fue un delirio uh -huh. eh, y, y bueno, y eso eh, fue como de golpe al final nos, nos, nos salió bien porque como que tuvimos ya éramos, teníamos cierto conocimiento en Argentina, en algunos lugares y tal, pero fue como una explosión eh, de ¿cómo se dice? de notoriedad en las redes y todo, que hizo que cuando terminara eh, la pandemia, creo que arrancamos con el Instagram con 200.000 seguidores y terminamos como con un millón, no sé, una cosa así claro. y eso nos permitió al volver, tener como que la gente conozca más la marca, por ejemplo, en él, entonces poder ir directamente ya a más lugares. Uh -huh. eh, y así fue que en, en 2021, a principio de año, eh, fuimos a Miami, que uh -huh. acá todavía estábamos medio volviendo con, con burbujas y tal, y se nos ocurrió la idea de ir a ver qué onda en Miami, porque allá estaba, bueno, como todo más abierto, uh -huh. y había tanto los artistas, y fuimos para ahí. Y bueno, eso fue toda otra historia muy, muy increíble. Sí. Eh, pero bueno, no, sí, lo, la verdad que eh, toda la pandemia nos enseñó por ahí como a, a, a disfrutar cada momento uh -huh. y a y apreciar todo lo que tenemos, todo lo que habíamos construido, porque por un momento dijimos, bueno, eh, ya está, se fue todo. Hubo como unas semanas uh -huh. de desesperación y, y la verdad que pudimos pudimos sobrevivir e incluso como que se potenciara todo. Totalmente. Y, y encima también que eh, logramos como eh, el espíritu este de, de, de hacer que la gente se sienta importante uh -huh. y, de, y de que eh, lo logramos transmitir en la pandemia también en cuanto a que la gente nos agradecía mucho como de que los acompañemos. Eh, siempre nos pasa mucho que vamos a un lugar nuevo por ahí y siempre te hablan de... de hay alguien siempre que te menciona la brecha en casita y te dice gracias porque yo estaba en esta, tenía este quilombo y los veía y me alegraban la noche. Y entonces también poder haber generado ese, ese bien, esa, esa cosa linda. Muy gratificante eh, es, para Súper sí, gratificante, sí. mal es, es que muy lindo. El concepto que ofrece la fiesta es muy bonito, es eh, olvidarte un ratito del qué dirán. viste Es una fiesta sin prejuicio, donde te pones lo que quieras, bailas como quieras, que todos van a estar con la misma sí. onda, eh, vibrando ¿no? con, con las mismas energías, y eso es muy bonito. Así que, mendocinos, a no perderse el 25 de junio, una nueva edición de la Fiesta Brecht aquí en la provincia. Ahí tenés en pantalla la información. Es en el Arena Maicú, una sala enorme, Vamos. donde va a entrar muchísima gente para divertirse para bailar, para pasarla bien y por supuesto las entradas que enta, están a la venta ya ingresando a las redes sociales de Fiesta Breach. ahí vas a encontrar él y directamente puedes adquirir tus tickets Juane, muy bonito charlar con vos te mandamos un beso grande y aquí los esperamos Gracias Juane, un placer Muy bien, muchísimas gracias parece que me va a tocar, tocar viajar a mí allá así Esa. que ¡Esa! Beso. ¡Dale! ¡Vamos! vamos. El 25. Gracias un placer, beso un beso placer. Juane, un placer enorme bueno, ya empecemos a organizar, chicos, y nos vamos a la breve.